Mi nombre es Luis Carlos Ramírez Lacarro, estudiante de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena. Voy a hablar acerca del maestro Aurelio Fernández Guerrero, uno de los principales cañamilleros, no solo de la isla de Monpós, sino del Caribe colombiano en general. Cifro su importancia en que él es el heredero de todo un repertorio de música tradicional de caña de millo, que viene de unos maestros que han cultivado estas músicas en la región desde finales del siglo XIX. Eh, él recogió sus obras, las alimentó con su obra propia y luego la ha transmitido a un grupo importante de cañamilleros en la región. Esos maestros eh, podemos nombrar al señor Santos Tolosa Nuevo que le enseñó a él, el maestro Gregorio Polo, el maestro de Pedro Ramayá, Luego Santos Tolosa le enseñó acá ya en el municipio de Margarita al maestro José Eustacio Mesa y al señor Andrés Amador Rat, que fueron las personas que instruyeron al maestro Aureli. El primero Andrés Amador quien le enseñó el son de farotas y luego lo terminó de pulir y fue realmente su maestro, el señor José Eustacio Mesa, autor de importantes temas en la región como la Calandria o el Perillero, que es poco conocido, pero el ritmo más importante en nuestra zona. El maestro Aurelio, que ha tenido una trayectoria discográfica, digamos, corta, pero muy significativa, pues es el único añamillero tradicional que grabó con Toto la monposina en el año 1984. Luego, un proceso que lleva a cabo con algunas casas de la cultura, tanto en Talaigua como en Guamal, a finales de la década del, del 80 en Talaigua y de los 90 en Guamal. Forma una camada muy interesante de cañamilleros, al punto que en Guamal hay en este momento unos seis cañamilleros de diferentes edades, digamos entre los 40 y 50, y otros ya más jóvenes de 20 y tantos y 30 y tantos años. Quiero recalcar esa importancia, el estilo muy propio de él, que algunos llaman ribereño, otros llaman riano que lo caracteriza a él y a sus alumnos al punto que llegan a Barranquilla y dan otro sitio, inmediatamente dicen a sus alumnos, a ti te enseñó el maestro Aurelio, tú vienes de la isla de Monpozo. Eso quiero resaltar para que todos lo tengan muy presente, muy en cuenta.